Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde Shanghai, aquí en China. Y bueno, el día de hoy me los voy a visitar en el parque de Disney, aquí en Disney Resort, para que se edad. una idea. Y ya tenía tres años que no había ido. Bueno, nunca había ido, entonces vámonos y por ahí le damos un vistazo juntos. muchas ganas de ir desde un inicio porque ya sabía que como cualquier lugar público en China iba a estar llenísimo y sobre todo en uh, días que pues son fin de semana y eso, cualquier lugar público iba a estar llenísimo llenísimo, entonces pues siempre lo posponía, posponía, pero ahora una amiga nos sacó, consiguió unos boletos gratis entonces vino un amigo de México y aprovechando que era, que podíamos ir porque estamos de vacaciones y todo se juntó así como que las posibilidades, entonces fuimos de vacaciones era un día tres semanas y eran los boletos gratis entonces dijimos ahora es cuando tenemos que ir para ir a disney de cualquier línea de metro te puedes transbordar a la línea 11 entonces tomas la línea 11 hasta el final y disney tiene su propia estación de metro entonces digo está un poco lejos de la ciudad está cerca del de hecho está cerca del aeropuerto internacional de Pudong pero, pero está accesible, o sea, está lejos, pero está accesible. Te subes al, al metro y ya está, hasta el final de la estación. Llegas ahí a Disney Resort. Eh, la entrada, bueno, para llegar normalmente, como hay muchísima gente, y lo mejor para no hacer colas es pedir el fast pass. Ese fast-pass, el pase rápido, es gratis, pero tienes que llegar muy temprano para que te lo den. Y ese, creo que es un pase para tres eh, rides que te puedes subir ahí en Disney. Entonces. No llegamos tan temprano, entonces no pudimos pedir el fast Fastpass. Eh, normalmente la entrada varía, pero están entre 400 y 500 eh, yuanes. De hecho, hay una aplicación, por ahí la bajé, se llama Disney Resort. Y ahí les dice el precio, más o menos en, en qué días está, los precios de anualidad. También eh, los horarios de cada, de cada show, los horarios de tiempo de espera de cada ride. Y bueno, la aplicación está bastante bien. Y bueno, con esa... Incluso puedes comprar tus boletos ahí y la enseñas a la entrada. Entonces, pues está muy accesible y está bastante, bastante bien de utilizarla. Llegando nos fuimos al primero que se llama eh, Rex Trace. De ahí, nos es como un tipo canoa, en naranja. De ahí nos subimos a otro que es el Buzz Lightyear. Bueno, que es un juego ahí normal, como más, más para niños. Bueno, más como familiar. Y de ahí nos fuimos a dos de los mejores juegos que valen la pena. La verdad, no había visto ningún ride como este en ningún parque del mundo. Digo hay parques impresionantes Por ejemplo, el de Ferrari World, que está ahí en Dubái. Está bastante bien. Está la montaña rusa, que es el Ferrari en sí. Está bastante bastante padre. Pero este, por ejemplo, el del Tron. Eh, por ahí los que ya han ido, eh, pues háganme sus comentarios. Les gustó. Está bastante bien. No, yo por ahí leí en internet que puede llegar hasta 100 kilómetros por hora. Entonces, es una montaña rusa, pero en tipo de motocicleta. Y pues es indoors, O sea, es, es dentro y está llena de iluminación y todo. Y entonces... Es un drive muy rápido, pero está así como que lleno de adrenalina. Sientes como que tú vas manejando la motocicleta. Ese se llama el Tron. No más de dos coches, ya Sí, más de pero. Después, otro de los mejores también está entre estos dos: ya sea el Tron o el que es el Piratas del Caribe, eh, Pirates of the Caribbean. Ese también, el tipo de juego es un ride, te subes como un tipo bote y es como un laguito, entonces vas ahí y asemeja como si estuvieras en un, bueno es un bote, pero es como un submarino, entonces es como un planetario y te muestran como que estás al fondo del mar y vas viendo así todo lo que pasa en submarinos y como se ven arriba, eh, por ejemplo, en el, en el mar a la superficie como si es que están pasando los demás botes y eso, y de repente empiezas a subir, subes, subes, subes, subes, y hasta cuando llegas hasta arriba ya como que saltas a la superficie y te llega un splash de agua de hecho y así impresionante todo lo que es la pantalla se ve como si fueras ahí justo en el mar y está hasta parece que empiezan a hacer como un tipo de batalla entre ellos y está, está impresionante la verdad el tipo de infraestructura y el juego ya me imagino todo lo que han de ver eh, bueno, no sé, para construir un juego esto, está, está impresionante la verdad esos, esos dos, digo, si no pueden ser ningún juego cuando ven aquí a, a Shanghai Resort, a Disney Con que suban esos dos ya vale la pena Estamos viendo nuestro turkey leg oh, oh, sí, sí. Clásico turkey leg chino en cualquier Disney del mundo Pero ven aquí está muy cómodo Ok, está bien. Y aquí pedimos nuestra cerveza. 25. ¿Este cuánto costó? 80, ¿eh? 80. 80. entonces. Ahí para que se den una idea. Vámonos, ¿a dónde andamos? No hablo español, eh. <risa> sí se nota. Uh -huh. Déjame agarro mi turkey leg. Pégale un mordidón. ver, y... le debería y... llover. Eh? Dale, tú dale, andate. Ah, sus primeras impresiones. La primera vez que lo pongo. Pero ponte tu guante, ¿no? Ya lo tengo, Ahí estoy. Ahí estoy. Ahí estoy. Ahí estoy. Ahí Coquitas, Pepsi's y los elotes esos como elotes fritos, pero les ponen así otras cosas arriba como seaweed y tal. También tenía descuento en uh, todo lo que son souvenirs y tal. Entonces con un amigo que viene también, pero de, de, de México a visitarme, haciendo los souvenirs y eso, entonces pues sí, 35% de descuento está está bastante bien. No sé si les comenté algo, ustedes sabrán. Yo trabajé en Walt Disney, uh, Disney World, ahí en Orlando, ya hace un buen de años. Estuve ahí un año trabajando en Epcot, el pabellón mexicano, y está bastante bien. Digo, el Disney World de Orlando dice que es de los mejores y aparte está dividido en cuatro diferentes parques. Está, está mucho más grande que este de aquí de, de Shanghai, pero, pero digo, cada uno tiene lo suyo. Están, está bien, digo, para venir alguna, alguna ocasión. Ya que están en Shanghai, pues no, no perdérselo. Eh, y sobre todo hay muchos que son como Disney aficionados entonces si vienen a, a esta parte de china China Shanghai pues si quieren que darle un vistazo para todos aquellos aficionados de Disney estoy seguro que les va a gustar mucho sobre todo estos dos rides que sean Piratas del Caribe y el Tron esos dos valen mucho la pena pues nada, que estén bien, manden sus preguntas y si a ustedes les, les hubiera gustado, estar por acá o se les ha gustado o si ya vinieron, díganme qué tipo de juego les gustó más y pues nada, por aquí estamos y nos vemos en otro capítulo de La Vida en China. Saludos, que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Chao, chao.